Eh, te quiero hacer una pregunta. Tú que eres una persona que te dedica a su humor. Por ejemplo, cuando ves el, que en, en la televisión pública catalana sale un tipo oh. con poca gracia y se burla de la Virgen de Rocío, eh, ¿qué opinas? Pues mira, me han hecho dos entrevistas eh, para La Vanguardia, precisamente desde Andalucía y no han sacado ninguna. Ah. O sea, porque dije. va no, a la, la libertad senta. de expresión. Me dijeron que no las publicaban porque no lo veían interesante. Yo creo que para hacer rey no hay que burlarse de nadie, no hay que ofender a nadie y menos a una religión. Cuidado, cuidado, que, que se metan, mira lo que pasó en Francia con los que se metieron con el Islam. Entonces, ¿qué pasa? Que el católico no es peligroso, pero creo que es, es ruin, es... Asqueroso, es no tener sentido el humor y que me perdonen, que sé que son humoristas, no los conozco personalmente, pero como se están cerrando tanto, y claro, hay un programa que empieza ahora diciendo la puta España, es que, eh, que me perdonen, yo trabajé en Barcelona desde 1976, que debuté hasta el 82, mínimo seis meses al año. Era una ciudad maravillosa, donde trabajamos. En un sitio, Manolo de Vega, Manolo Rollo, Félix el Gato, estábamos todos. En 82 ya me empezaron a decir en el Teatro Victoria, con Carmen Sevilla, y no podía usted contar algún chistín catalán, digo. Le entiendo, pero no me atrevo. Y a partir de ahí he vuelto solo a fiestas privadas. Se están cerrando tanto, se están cerrando ellos. Y si ellos se van de España, pues España se queda sin un brazo, y, y ellos se quedarán sin un brazo, que no valdrá mucho. A mí me da mucha nada. pena, porque ha sido una ciudad donde yo he disfrutado mucho. Se, se trabajaba muchísimo, se tenía mucho éxito y allí todo el mundo se llevaba bien. Hasta el 82, ahora me da miedo, pero reírse de la Virgen, y lo que hicieron, llevo como dos años sin echar un polvo, es que es grosero, es grosero, es asqueroso. Es... Sí, es, es, tafio. es tafio. Es malo, yo, yo no, no tengo ni palabras. Eh, te quiero hacer una última pregunta y luego quiero que participes con nosotros de las noticias que vamos a hacer. No, cuidado, yo soy peligroso. Eh, está claro que eres un humorista, que tienes una pensamiento conservador y cuando uno... Coherente. Coherente. Bueno, digamos un, un, yo, un coherente, pensamiento coherente. O sea, hice, con sentido común. pero hice muchas eh, huelgas contra Franco. Y uh -huh. me dieron muchos paros los grises. En la universidad, en La Paloma. Y ahora pues, es que no pueden hacer huelgas. Porque si digo lo que pienso, me voy a cárcel directamente. directamente. Pero eh, digamos una persona coherente cómo le tratan las televisiones públicas y las televisiones privadas porque parece que en este país solo se puede hacer el humor zafio de la ultraizquierda eh, y siempre en una dirección nunca se puede hacer un humor para todos sino como tú dices se tiene que hacer un humor para molestar a una parte de España pero cuando tú molestas a una parte de España y estás subvencionado, como está la televisión catalana, que tiene un, unos ingresos tremendos, pues oyes, a mí que me contraten en, en, en Telemadrid y me digan que insulte, no lo haría, porque por ética yo no, no me gusta ese tipo de humor, lo siento. Pero verdaderamente el que no podamos.. Yo llevo. Sin ir a Televisión Catalán te hablo desde el 82. A mí me hacían entrevistas, Jordi LP, que era un amigo mío uh -huh. con el que estábamos en Telecinco mucho tiempo, sacamos un disco pues hace unos años, Bigote Rocé, Miguel Caiceo, Tony Melero y yo, y le dijimos acá esto. Estábamos en un crucero del grupo IFA, y íbamos actuando todos, Bigote, eh, Jordi LP, académica, muchos muchos humoristas. Y entonces me dijo, no te puedo llevar. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué no hablas catalán? Digo, pero Jordi, ¿y si traes a Buddy Allen? Y dice a ah, eso me pone un traductor. Y digo, pues que me lo pongan a mí pues no nos llevó no nos llevó y yo creo que era es la única vez que cuatro humoristas se han juntado para hacer para hacer un disco de humor que además era benéfico iba todo para obras sociales pues no nos llevaron entonces es una, una discriminación total pero, pero se está pasando no solo ahí, ¿eh? está pasando en, en Euskadi, en Galicia, menos, pero también, si, si ya no hablas los idiomas, y claro, yo me quedé con el castellano y, y, bueno, y la, y usted la usted tira en el colegio con, francés. Con el idioma que hablan 700 millones de personas. Esa, esa es la pena, que es que ¿Eh? se están aislando. Y, y es increíble que en la propia España no pueda hacer un humor en español. Claro, pero tú vives en Cataluña, tienes dos hijos, te les enseña catalán y luego no se hablan el castellano... Claro. ¿Y qué pasa? O esa enfermera que, que si no hace bien el examen luego no puede cuidar a la gente. A mí que venga un, un médico y me cure bien, hable lo que hable, me da lo mismo. Exactamente.